Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis. Mi nombre es Cristian Marino, soy investigador y científico y hoy te vengo a hablar de las propiedades del orgón y de si el Orgonite es beneficioso para nuestra salud. En el video de hoy vamos a ver cosas, más que nada vamos a seguir pistas para ver si realmente el Orgonite funciona o no funciona para protegernos de las ondas de radiación. Antes de hablar del orgón, vamos a hablar del Orgonite y vamos a ver de qué se compone un Orgonite. Para el Orgonite, hay que mezclar 50% de limaduras de algún metal, como puede ser zinc, cobre, hierro, aluminio, con el 50% de un material que puede ser cera, parafina o resina epoxi estos dos materiales tienen que ser en proporción volumétrica 50 y 50 adentro digamos cuando uno forma la pasta homogénea adentro se le agrega una piedra de cuarzo en este caso la piedra de cuarzo bueno está gigante tendría que ser más pequeñita para este tipo de orgonite que vamos a hacer ahora para comprender el mecanismo de un Orgonite vamos a tener que entrar primero en la física de microrracimos o condensados de Bose-Einstein donde en esta física se nos describe un comportamiento de la éter con respecto a las moléculas las partículas finas y las partículas convencionales las, part las moléculas están compuestas de 1 a 10 átomos las partículas finas están compuestas de 10 a 100 átomos y las partículas convencionales están compuestas de 100 a 1000 átomos. En esta parte de las partículas finas es donde entra la física de microrracimos o condensados de Bose-Einstein. Ahí vemos nuestro orgonite ya hecho con la piedra de cuarzo en el medio. Ahora vamos a tomar una limadura, una partícula fina, un material compuesto de 10 a 100 átomos y lo vamos a poner ahí. ¿Por qué se llama física de microrracimos? Es porque las partículas finas tienen forma de racimo de uvas. El éter que viaja a 600.000 kilómetros por segundo, cuando impacta con una partícula fina, su velocidad es ralentizada. De esta manera, al ralentizarse, se desprenden dos componentes de la línea magnética de Aether. Por un lado, va a generar aros magnéticos, pero por el otro, va a generar energía radiante. De esta manera, cada partícula fina va a emitir energía radiante, y por el otro lado, magnetismo. Este magnetismo va a ser absorbido por la cera y la energía radiante va a ser emitida por cada partícula fina del metal. El metal tiene la propiedad, con respecto al orgón, de atraerlo y repelerlo. En cambio, la cera tiene la propiedad de absorberlo. De esta manera, nosotros ya podemos comprender que el orgonite ralentiza un, una línea magnética de 600.000 km por segundo a la mitad de su velocidad. Entonces, nosotros tenemos la línea magnética de Aether que viene viajando a 600.000 km por segundo e impacta nuestro orgonite. ¿Qué es lo que va a salir del otro lado? Del otro lado, la línea magnética, al ralentizarse... ...mejor dicho, al impactar... ...va a crear esta condición. Viene por acá, viene viajando como la vemos... ...pero cuando choca... ...se abre. Digamos... ...que se dobla... ...90 grados. O sea que si su dirección era esta luego va a ser esta cuando esto sucede en una línea magnética lo que se provoca con la línea magnética al perpendicularse 90 grados es el factor lumínico por lo tanto el orgonite va a comenzar a emitir luz que no es otra cosa que energía radiante pero por el otro lado la acera va a confinar la energía magnética nuclear débil de la éter. Por lo tanto, en el Orgonite tenemos dos cosas. Tenemos una antena que emite energía radiante, pero a la vez tenemos un paquete, o un mecanismo mejor dicho, que confina magnetismo. Magnetismo. Más luz, plasma. Por lo tanto, tenemos un mecanismo que confina el plasma. Este confinamiento de plasma va a tener un nivel. Cuando ese nivel se rompa por sobrecarga, el organite va a comenzar a emitir anillos, anillos de plasma. Estos anillos de plasma van a tener un pulso o un reloj. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Las ondas gravitacionales en toda la Tierra se concentrizan en un hertz por segundo. Son anillos magnéticos que se van cerrando de a un segundo por vez. O sea que se cierra uno, se cierra otro se cierra uno, se cierra otro al mismo tiempo que un péndulo estos anillos buscan antenas generalmente los árboles sirven de antenas para el magnetismo nuclear débil que se va cerrando en forma de onda gravitacional en este caso nosotros al confinar el plasma vamos a tener una buena antena para estas ondas gravitacionales que se van a ir cerrando de a 1 Hz por segundo cada vez que la onda gravitacional se cierre se va a encontrar con el cuarzo el cuarzo al ser un piezo eléctrico va a emitir un pulso cada vez que se excite con la onda gravitacional la onda gravitacional cuando se cierra comienza a encontrarse con un dispositivo que está confinando plasma por lo tanto la onda gravitacional cobra más fuerza comprime al cuarzo y el cuarzo emite energía radiante. Por lo tanto, vamos a tener en este mecanismo un pulso de energía radiante y un pulso magnético. El magnético le sirve a la energía radiante de portadora. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros tenemos pulsos magnéticos saliendo de un orgonite acá en el medio. Estos serían los pulsos magnéticos de las ondas gravitacionales que se cierran y luego se abren. Pero por el otro lado, vamos a tener la energía radiante saliendo. ¿Por qué decimos portadora? Porque va a aportar el camino para que la energía radiante se pueda distribuir uniformemente. Es así como el organite crea, un campo etérico de magnetismo nuclear débil y de energía radiante que no es otra cosa que la luz cuando una onda magnética de aéter viaja a 600.000 kilómetros por segundo y de repente impacta contra algo se ve alterado su dirección 90 grados es así que comienza el magnetismo a ir en otra dirección por un lado por acá, por el otro lado por acá bueno, esta dirección que nosotros estamos viendo, yo lo estoy dibujando medio mal es lo que nosotros eh, llamamos onda lumínica acá tenemos una onda magnética, una onda lumínica esto ocurre cuando la limadura del, del metal que nosotros le pusimos al Orgonite es de aluminio. Pero ¿qué pasa cuando la limadura que nosotros le pusimos al Orgonite es de hierro? El aluminio, como sabemos, es paramagnético. Significa que no interactúa con los campos magnéticos. O sea, al campo magnético no interactúa. Por lo tanto, su dirección es perpendicular y sale en forma de luz vamos a poner acá luz pero cuando la limadura es de hierro es ferromagnético el hierro y sí interactúa con los campos magnéticos es por eso que cuando sale la luz producto del impacto contra la limadura de hierro eh, el magnetismo se ve atraído nuevamente por la limadura es así que va a volver a perpendicularizarse de esta manera. Es lo que nosotros llamamos electromagnetismo. Entonces nosotros tenemos el magnetismo que va en esta dirección, la luz va en esta dirección y el electromagnetismo va en esta dirección. ¿Pero qué pasa si nosotros al electromagnetismo lo volvemos a perpendicularizar? Si lo volvemos a doblar una vez más, se apoya sobre la línea magnética y crea antigravedad. Es por eso que nos esconden la física del orgón, porque es bien sabido, por alguien que comprenda, que con un orgón podemos crear antigravedad. Algo que las culturas del mundo antiguas nos han intentado eh, decir muy frecuentemente es lo mismo para todas las culturas. Siempre nos han intentado decir que la línea de aéter se puede perpendicularizar y formar luz, electromagnetismo o antigravedad. También electricidad. Pero la electricidad está en otro ángulo. Nosotros tenemos una línea magnética, la cual la vamos a implosionar. La vamos a implosionar de esta manera. Una vez que la implosionemos a la línea magnética, va a crear luz. O sea, se va a perpendicularizar su dirección. Por un lado para acá y por el otro para acá luego si le damos un toque más nosotros vamos a tener en la dirección de 45 grados la electricidad que va a ser la positiva por un lado de 3 y la negativa por el otro también de 3 en 45 grados está la electricidad luego si a esto lo perpendicularizamos una vez más, vamos a obtener el electromagnetismo. Y en el medio, el magnetismo nuclear débil. El magnetismo nuclear débil entra, el electromagnetismo sale, este es el muro de Bloch, la línea intermedia. Si nosotros ahora vemos esto, ¿Qué decimos? Que es el colibrí de Nazca. Pero en realidad no es ningún colibrí. Es una línea magnética que ha implosionado para crear luz. Que, digamos, que se ha curvado de nuevo para crear electricidad. Y que se ha curvado de nuevo para crear electromagnetismo. Con estas fuerzas nosotros ya podemos crear máquinas. Como los antiguos. Volviendo al Orgonite... Nosotros habíamos visto de que hay ondas gravitacionales que buscan antenas para ir cerrándose. Que una vez que se cierran, hacen el 2 pi por R al cuadrado. Por lo tanto, un Orgonite va a lanzar anillos magnéticos por su base y va a lanzar luz por su cúspide energía radiante una verdadera máquina en un pequeño dispositivo ¿por qué le ponemos un cuarzo al medio? este pequeño dispositivo al confinar plasma producto de la ralentización del aéter lo que puede pasar también es que este aéter que se convierte en orgón se estanque. Cuando se estanca, se convierte en Dor. Dor significa Deat Orgon Radiation, radiación orgónica mortal. Entonces, para que no exista una radiación orgónica mortal dentro de nuestro Orgonite, le vamos a poner una piedra de cuarzo para que esta radiación que se pueda crear acá, producto de la transmutación del Orgonite, se vea repelida hacia afuera, producto de la piedra, que va a comenzar a pulsar con cada onda gravitacional que la comprima. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a estar eh, tirando para afuera la energía y haciéndola circular, de forma toroidal. Es así que el DOR se va a convertir en or, que significa or, radiación orgónica. Esta es la positiva para nuestro cuerpo y esta es la negativa para nuestro cuerpo. Negativa no, digamos negativa de perjudicial, no del símbolo negativo. Así que con esto no se confundan, porque la radiación radiante es positiva. Y la magnética es negativa. Y acá estamos viendo que están las dos. Y que las dos son benéficas. Por lo tanto, el dor que es la perjudicial, es cuando el orgón se estanca y ya no tiene velocidad. Para darle velocidad, le vamos a poner una piedra de cuarzo al medio para que pueda estar continuamente rotando en un dinamismo. Esto que estamos viendo acá es nuestra sangre. Y las células de nuestra sangre... Cuando no reciben la radiación orgónica correspondiente, ¿qué hacen las células? Se aglutinan unas con otras, pierden su campo magnético y se aglutinan y son propensas a que los virus, bacterias y otros extranjeros puedan bajar, pararse la célula, trepanarla y cambiar el ARN de adentro de la célula y ahí empiezan las enfermedades. Cuando un orgonite emite ondas escalares producto de las ondas gravitacionales, que como explicamos impactan en el orgonite, digamos se cierran producto de que el orgonite es una antena, las células cuando comienzan a recibir las ondas gravitacionales comienzan a magnetizarse, y producto de esta magnetización comienzan a expandir un campo de energía radiante. Esto es lo que sucede con las células cuando el campo radiante se abre. Célula con célula no pueden estar juntas producto de la radiación de cada célula. Y es así que comienza un ciclo vital en nuestro cuerpo. Otra de las cosas que provoca la energía radiante es que comienza también a oxigenar la sangre ya que la energía radiante se convierte en oxígeno y la energía magnética en hidrógeno por lo tanto el aéter se compone de oxígeno y de hidrógeno y por lo tanto hay oxígeno e hidrógeno en todo el universo esto sería el beneficio a nivel fisiológico que produce un orgonite en nuestra salud ojalá te haya gustado el video hayas podido comprender un poco más allá lo que es la ciencia del orgón. Y bueno, sin más, te espero en el próximo video y me despido. Nos vemos. Hasta el próximo video. Chao.